en la apertura de nuestro pecho, en la apertura del área del corazón, vamos a trabajar específicamente con ese centro perceptual, con ese cuello, entonces me gustaría finalizar eh, en la, cuando estamos recostados en la técnica nahualica del recorrido corporal, de la conciencia corporal colocando unos cojines detrás de la espalda para trabajar la apertura del pecho así que tengámoslos preparados desde ahora si quieren, en el caso de que esto sea posible, si no, no hay problema eh, si querés, paloma, ir encendiendo tu cámara. Ahí va. <ríe> ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Ahí están las dos ahí. Hola. Bueno, bienvenidas. Entonces, como decía, hoy eh, es un día donde la energía pertenece al rumbo sur, al elemento tierra. Eh, Naui también como que representa esto de, de, desno, de exponenciarnos, desdoblarnos, eh, completarnos. Así que es un, es un lindo día para trabajar en esto desde, desde la apertura del corazón para esa, para, esa, para esa forma de exponenciarnos, que sea desde ese lugar, desde un lugar eh, de honestidad, de sentir, de nobleza, que venga desde ahí ese exponenciamiento. Así que, bueno, eh, las posturas del sur son posturas eh, de pie. Vamos a hacer un recorrido por esas posturas de pie y también representan hacen un recorrido por el ciclo de vida individual, desde la llegada de la conciencia a la tierra, hasta la toma de conciencia de, de ser el más igual y el merecedor, el baluarte de la sociedad. Así que vamos a comenzar desde la postura del guerrero, y olot, hasta finalizar con la postura de Tlameme, el cargador. Es una... Va a ser una práctica donde se va a trabajar mucho con nuestras piernas, con el centro, así que vamos a a poner especial atención a la conciencia de nuestro cuerpo para siempre trabajar desde un lugar donde sea para fortalecer, sea para sacar nuestras virtudes, nuestras habilidades y no para lastimarnos. Que haya ahí un control del ego en nuestra mente de no querer ir más allá de lo que nuestro cuerpo puede, puede hoy. Eh, el objetivo es canalizar la energía. Así que vamos a estar trabajando también con unos eh, gestos manuales, con unos machomanas para eso para transformarnos en canal y ser conectores entre lo que podemos ver y lo que no podemos ver. Así que bueno, vamos a ir poniéndonos de pie, vamos a comenzar con nuestro saludo. Ahí se a ver. Genial. Genial, bueno, vamos comenzando entonces. una pequeña toma de conciencia antes de comenzar con nuestra práctica. Entonces primero tomamos nuestra postura, lo que le decimos la postura óptima. Es, la postura óptima va a ser en base al cuerpo de cada uno, no hay lineamientos generales para todos los cuerpos. Entonces, las piernas serían ancho de caderas, pero cada uno va a ir chequeando ese ancho donde le resulta más cómodo. Entonces, lo importante es que los deditos estén para adelante. Las rodillas alineadas con los segundos dedos de los pies. Cadera sobre tobillos, hombros sobre caderas y parte posterior de la cabeza alineada sobre nuestro sacro pelvis. De esa manera se mantiene esa región sacro pelviana neutral. Relajo de de los brazos, microflexiono las rodillas. Vamos ahora a elevar las palmas hacia el cielo, separar un poquito los codos y vamos a dejar justo la base de nuestras palmas a la altura de Xochitl, a la altura de nuestro corazón. Desde acá mirada hacia el frente, cierro los ojos y empezamos a conectar con la postura física que tenemos en este momento, alargando nuestra columna, por más que estemos quietos, por dentro estamos creando estas acciones internas, de ir llevando coxis hacia la tierra, colo, el escorpión hacia la tierra y tefac, el cuchillo de pedernal hacia el cielo, la coronilla hacia el cielo creando espacios, descomprimiendo la columna, alargando. Percibimos desde el centro de las palmas de nuestras manos hasta los dedos, en este gesto nonotza, gesto de invocación, de confianza, de espera. Abriendo el corazón hacia nuestra práctica. Simplemente me quedo aquí respirando, sin cambiar nada, sin modificar nada. Deje que su respiración simplemente sea. Siento los pies, siento las manos, siento la coronilla y siento la respiración. Simplemente me quedo aquí percibiendo esa existencia. abriendo las percepciones desde todas las partes de mi cuerpo. Recorro el cuerpo, lo observo, recorro la respiración, la observo. Vamos a empezar a enraizar los talones hacia la tierra, separar bien los dedos en los pies. Los hombros desciendan, que sean pesados. Y luego despacito de y lento, vamos a comenzar a cambiar nuestra respiración. Vamos a empezarla a hacer más baja, más lenta, más profunda. Y vamos a ir relajando los brazos hacia los lados del cuerpo. Respiración, nariz, nariz. Inhalo profundo, bajo. Y exhalo lo más lento que pueda, creando calma en la mente con este tipo de respiración. Tengo esa calma, esa actitud en la mente, cuando puedo observar que hay mayor claridad, vamos a establecer la intención de nuestra práctica, hoy en día cada uno le puede poner su intención, direccionar y canalizar su energía, como lo requiere el rumbo del día de hoy. Y sobre esa intención nos vamos a mantener presentes cada vez que nos entregamos cada vez que haya mucho ruido mental. Y desde ese lugar vamos a comenzar. Abro los ojos, aflojamos el cuerpo. Vamos a sacudir un poquito y vamos a empezar a estimular nuestra fascia, nuestros sistemas. Haciendo un poquito de tapping, movilizando bastante el cuerpo. Comenzamos desde nuestra coronilla. Empezamos a hacer pequeños golpecitos con la yema de los dedos. Justo sobre la tapa de la cabeza. Bien intenso, rapidito, que se sienta ese golpe más que nada el sonido contra el hueso que resuene, que retumbe y a través de esas vibraciones, esas resonancias se vaya despertando toda nuestra energía también, vamos descendiendo por el centro, por el área del Chanchiwit en el entrecejo, también haciendo esos golpecitos luego desde aquí nos vamos yendo hacia nuestras sienes, hacia los lados de los ojos luego desde aquí vamos por debajo de los ojos por arriba de las mejillas Luego desde acá descendemos debajo de la nariz. Y luego vamos bajando por el mentón hacia el área de glándula tiroides, debajo de nuestro cuello. Vamos yendo por ahí. Vamos descendiendo hasta las clavículas. Golpeamos ahí bien intenso sobre las clavículas. Como es puro hueso, puedo hacer un poquito más fuerte. Ahora nos vamos yendo levemente un poquito hacia atrás. Relajando esto es más que nada para aflojar tensión. En el área cervical, aflojen, hacemos algunos pequeños golpecitos. Y luego vamos volviendo hacia el centro por clavículas hasta el área del timo. Este también es el área de Xochitl, entonces acá vamos a hacer especial énfasis. Acá también, como tenemos nuestro esternón y, y golpea directo contra hueso, podemos hacer con los puños un poquito más fuerte, estimulando ahí esa región del timo. Luego suave, ahora nuevamente con los dedos, voy descendiendo hacia la región izquierda del abdomen. Acá, acá mucho más suave, solo con los dedos en la área de los vasos. Vamos a hacer suavecito, no hagan con puño acá. Luego paso de nuevo por el centro y me voy hacia la región derecha, a la zona del hígado. Luego también con los deditos suavecitos nos vamos hacia atrás, estimulando suprarrenales. Y acá, si queremos, lo que podemos hacer es masajito, con los eh, puños masajitos ahí circulitos, pero no golpes los golpecitos son con los dedos si lo hago y si no masajitos con los puños eso, luego de ahí nivelo y ahora vamos también con los deditos al área de ingles y ahora sí podemos un poquito más fuerte con eh, ese punto acá que le llaman punto karate, el área karate desde el, eh, en la región del costado del penique podemos dar con las manos desde la cara interna de nuestras piernas hacia abajo y luego hacia arriba Luego, desde la cara posterior, desde arriba, hacia va a ver también puede ser un poco más fuerte, sobre todo en los músculos de las piernas, que son bien grandotes y poderosos, ahí podemos dar bien fuerte también. Eso. Y aflojo, suelto, abro, cierro, abro, cierro, pasamos el peso sobre el lado izquierdo, miro un punto fijo si lo necesito y traigo la planta del pie derecho y lo el puño acá también, desde la base del talón hasta la punta de los dedos damos golpecitos estimulando la planta de los pies y ahora vamos a agregar algo también despacito desde el centro de la planta del pie con nuestros pulgares desde el centro del talón vamos alejando con los dedos pulgares como si por el medio pasara nuestra columna vertebral y vamos creando espacio a lo largo de toda esa columna lo hacemos desde el talón hasta la puntita de los dedos de los pies. Y luego como si sacáramos esa energía desde la punta de los dedos de los pies, la libero. Suelto, sacudo. Y vamos con la otra. Paso el peso, miro un punto fijo, eso me va a ayudar a mantenerme más estable. Traigo la planta del pie y le damos golpecitos. Desde el talón hasta la punta de los dedos, uno cerrado, golpecitos fuertes. Y ahora desde el talón y desde el centro del pie, como si tuviéramos la columna en el centro de la planta del pie, libero, que sea como este movimiento con los pulgares, desde abajo hacia arriba, liberando todos esos espacios. Y luego, cuando llego hasta la punta de los dedos, quito esa energía de los dedos. La libero, suelto, sacudo, y ahora sí, estamos. <risas> sacudo ahora todo el cuerpo, sacudo, sacudo, sacudo, todo mi lado derecho mano, pierna, mano, pierna, todo mi lado izquierdo, mano, pierna, mano, pierna y ahora me pongo de pie y estiro, macho manas de recepciones se las como siempre, seguía, hundo todos los dedos, dejo los pulgares, me quedo en el lugar, cierro los ojos y ahora observen, observen, todo en el marco y el contexto de nuestro cuerpo. Recorran su cuerpo, utilizamos la técnica anabólica del día de hoy, todo el toca. Y perciban si pueden notar alguna diferencia con lo que hicimos recién, cómo estaba el cuerpo cuando empezamos y cómo está ahora. Si puedo llegar a percibir algún flujo energético, alguna vibración, algo más sutil. Si sí puedo, si no lo siento, no lo creo con la mente, solamente observo y recibo lo que hay. No hay bueno ni malo. Y ahora desde acá vamos a abrir los ojos y comenzar con nuestro saludo. Jalo esta energía de la tierra, la coloco en mi centro de poder, codos hacia atrás. Abro el pecho, inhalo y cruzo el puño derecho hacia el hombro izquierdo, concentro la energía. Exhalo, extiendo el brazo, sostengo el corazón, la práctica. Abrimos el rumbo tragusciampa, rumbo este. Conecto con esta energía, energía de luz, elemento fuego, donde moran los seres masculinos, la energía masculina activa. Jalo esa energía hacia mi centro de poder. Llevo el peso sobre el pie de izquierdo, paso el pie derecho por delante, inhalo, elevo talones, exhalo, cuarto de giro hacia la izquierda, deposito talones. Inhalo, cruzo el puño. Concentro la energía, exhalo, extiendo el brazo, prendo el corazón, la práctica, mi trampa, el rumbo norte, el elemento aire, el rumbo de nuestros ancestros, de puntos chamanes. Me conecto con esta energía ancestral, desde un lugar de respeto, de humildad. Recibo y entrego. Me con mis y traigo esa energía hacia mi centro de poder. Pie derecho por delante del izquierdo, inhalo, elevo talones, cuarto de giro hacia la izquierda. Inhalo, cruzo el puño derecho hacia el hombro izquierdo, concentro la energía. Exhalo, extiendo el brazo, ofrendo el corazón, la práctica, hacia Siguatlampa. El rumbo oeste... El elemento agua, donde mora la energía femenina, la profundidad, la calma. Este poder de introspectar, de ir hacia adentro. Traigo ese puño hacia mi centro de poder. Paso el pie derecho por delante del izquierdo, inhalo y leo talones. Exhalo, cuarto de giro hacia la izquierda, deposito talones. Inhalo, cruzo el puño, concentro la energía. Exhalo, ofrendo el corazón, la práctica. Abrimos el rumbo Wichilampa, es el rumbo que rige la energía del día de hoy. Elemento tierra. Vamos a hacer énfasis en este cuello, nuestro corazón. En esa región, en ese área, vamos a estar también enfocándonos para percibirlo todo desde ese lugar para florecer desde ese lugar. Traigo esa energía hacia mi centro de poder. Llevo pie derecho por delante del izquierdo. izquierda. Inhalo, leo talones. Y exhalando, cuarto de giro hacia la izquierda. Llegamos otra vez al punto donde comenzamos. Estiramos brazos y ahora vamos a empezar a relajar parte por parte nuestro cuerpo para preparar las posturas. Vamos a llevar la cabeza hacia el lado derecho y el mentón hacia la axila del lado derecho desde ahí voy a dibujar medios círculos con la cabeza solo medio círculo la parte de abajo del círculo nada más lado y lado lado y lado dejando caer por el centro exhalando e inhalando elevando un poquito la cabeza por ese costado lado y lado Cuando paso por el centro detengo el movimiento, inhalando reincorporo la cabeza, exhalando me tomo los codos por detrás de la espalda y ahora al inhalar voy a elevar el mentón, abrir un poquito el pecho y abrir un poquito la boca, separando los labios, relajar la garganta. Al exhalar llevo el mentón hacia la garganta, bajo bien los hombros pero mantengo el pecho abierto, entonces inhalo, subo, exhalo, bajo, inhalo, subo. Exhalo, bajo. Inhalo, subo. Exhalo, bajo. Podemos mantener por ahora la respiración nariz, nariz. Ahora cuando el mentón termina de bajar, detengo el movimiento, estiro los brazos, inhalo, reincorporo la cabeza y cambio la toma. Me tomo por detrás otra vez, pero si antes tenía el antebrazo derecho por detrás, ahora cambio y lo pongo por arriba y ahora hago rotaciones con la cabeza en el lugar giro sobre su mismo eje exhalo hacia un lado inhalo centro exhalo hacia el otro lado cada uno a su propio ritmo de respiración los deditos chequeen que se mantengan para adelante la postura óptima que habíamos establecido al comienzo de la práctica cuando la cabeza pasa por el centro detengo aflojo los brazos y ahora, llevo la cabeza levemente hacia atrás y voy a marcar el semicírculo o el medio círculo de arriba. Hacia atrás hacia un costado y luego hacia atrás hacia el otro costado. Como marcando la otra mitad del círculo. Con mucho cuidado. Cuando la cabeza va hacia atrás, no es que dejamos todo el peso muerto de la cabeza hacia atrás, sino que hay cierto control. Justamente para no comprimir. Sigo sintiendo que desde mi columna quiero seguir creciendo, creciendo, creciendo creando distancia entre la cabeza y los hombros, por más que mi cabeza haga este semicírculo ahora, cuando la cabeza está pasando por un costado sigo el movimiento hasta que el mentón viene hacia el centro del pecho y empiezo a hacer círculos completos con la cabeza ahora si cada uno cuente cinco círculos para el lado derecho luego va a detener el movimiento y vamos a hacer cinco círculos para el lado izquierdo los hacemos un poquito dinámicos, no tan lentos, así vamos entrando en calor. Cinco y cinco. Cuando finalizan hacia un lado, detienen al centro y comienzan hacia el otro lado. Y la idea es siempre unido a su propia respiración. Para darme cuenta que han finalizado, cuando terminen los 5 y 5 simplemente detengan el movimiento al centro, quédense con la cabeza relajando hacia su pecho, columna erguida, perfecto, todos hemos terminado, inhalando reincorporamos la cabeza, ahora empezamos con hombros hacia arriba y hacia atrás, los brazos están súper flojitos, detengo hacia arriba y hacia adelante, inhalando elevo brazos hacia los lados de los hombros y ahora exhalando las manos tocan los hombros los codos se mantienen a la altura de los hombros inhalo, abro, exhalo, cierro inhalo, abro, exhalo, cierro cuando abro activo la musculatura de los dedos hasta la punta de los dedos inhalo, abro, exhalo, cierro inhalo, abro, exhalo, cierro detengo y ahora marco rotación interna Puedo también ingresar levemente la cabeza, pero acá tengan mucho cuidado de no sumergirse. Los hombros se mantienen bajitos por más que estén en rotación interna. Inhalo, rotación externa. Entonces inhalo, exhalo. Inhalo, puedo también acompañar el movimiento con la cabeza si lo deseo. Pero hombros siempre bajitos, manos a altura de hombros. Tengo el movimiento y ahora vamos a girar solo los antebrazos. Solo los antebrazos. El movimiento llega hasta nuestros codos. Gira la palma, se gira la mano, pero llega solamente hasta nuestros codos. Los hombros quedan ahí y sigan estirando hacia los lados, que pues ya se vayan despertando. Toda la musculatura que rodea hombros, falda alta. Bien hacia atrás y bien hacia adelante. Cuando inhalo hacia atrás, cuando exhalo hacia adelante detengo con las palmas hacia el cielo dedos sobre hombros y ahora empiezo a dibujar círculos con los codos inhalando, levanto codos por detrás exhalo, cierro por delante si es posible acá por delante, si se puede puedo tocar codos, hombros, relajo codos, hombros, relajo es posible, si no llego no pasa nada uno más y cuando termino de descender cambio por delante, hacia atrás. Ahora, cuando estoy yendo hacia arriba, otra vez codos, a altura de hombros, vuelvo a estirar los brazos. Abro, cierro dedos, abro, cierro dedos, giro palmas al piso, abro, cierro dedos, abro, cierro dedos, dejo puños cerrados, círculos hacia afuera externa, bien estirando, es súper estirando hacia los lados como si me jalaran de cada extremo ahora meto los pulgares dentro de las palmas y hago rotaciones internas con el pulgar adentro de los dedos detengo los movimientos, palmas hacia arriba inhalo y elevo brazos hombros bien bajitos, centro activo exhalando me voy hacia el lateral izquierdo, me estiro todo lo que pueda hacer hacia el lateral. Si me cuesta mucho o me pesa el cuerpo de esta manera, puedo bajar el brazo izquierdo, sostenerme y estirar un poquito más, como lo desee cada uno. Inhalo, voy al centro, exhalo lateral derecho. Inhalo, voy al centro, exhalando primero, flexiono piernas, glúteos hacia atrás, me tiro exhalando hacia adelante, me alargo y luego me dejo caer. Y dejen que toda su columna descanse, la cabeza colgando, cuello bien largo, espacio entre orejas y hombros. Quedo colgando y relajo por completo, relajo, flojo Me tomo con cada mano, cada codo, meto la cabeza adentro y marco los laterales. Recuerda que al marcar los laterales con el torso, con la columna, no muevo la cadera. Solamente de la cadera hacia arriba, el torso. Inhalo al centro y al exhalo voy con el torso hacia la derecha. Es un poquito es apenas para no cambiar la forma de mi cadera. Luego inhalo, voy al centro, exhalo, voy hacia el otro lateral. Inhalo, voy al centro, exhalo, aflojo brazos. Y ahora inhalando vamos subiendo vértebra, vértebra, despacito, hasta tomar postura del pie nuevamente. Eso es, junto a las piernas, dejamos los metatarsos de los dedos gordos juntos y un pequeño espacio entre los talones, como la distancia más o menos así de dos dedos entre medio de los talones y que los deditos, los metatarsos queden juntos. Así nuestros bordes externos siguen paralelos flexiono piernas hacia atrás siempre cosa de que acá mis rodillas nunca van a hacer esto de pasar la línea de los dedos cuando me siento, me siento hacia atrás y desde acá voy a empezar a dibujar círculos con mis rodillas voy a permitir que los tobillos se movilicen un poquito entonces amortiguando con los dedos de los pies y los metatarsos no dejen que las rodillas pasen la línea de sus dedos de los pies luego hacia el otro lado Y detengo el movimiento inhalo, me pongo de pie paso el peso sobre el, la planta del pie izquierdo, miro un punto fijo y levanto la pierna derecha y ahora acá vamos a hacer un poquito de equilibrio y un poquito de fuerza acá con los flexores de cadera vamos a levantar la pierna derecha lo más arriba que se pueda lo más arriba que se pueda y poner el pie en puntita, súper activo ese pie lo más arriba que se pueda y ahora desde acá suelto, me tomo de la cintura y vamos a quedarnos cinco respiraciones Cinco respiraciones, nariz-nariz, con la idea de que la pierna vaya lo más arriba que pueda, hasta donde pueda cada uno, no importa si es acá abajo, está bien, pero hasta donde pueda cada uno, sin llevarse la columna y sujeto. El pie activo en puntita. Así se siente cómo va trabajando y va calentando el lado de la cadera, ingles. Cinco respiraciones, nariz-nariz. Ahora, flojo, pongo la rodilla a la altura de la cadera. Dejo el pie colgando súper relajado y empiezo a hacer círculos con la pantorrilla. Solo con la pantorrilla, no muevan el muslo. Ahora la cadera está fija, solo muevo la pantorrilla. Tampoco muevan el pie, <ríe> solo la pantorrilla. El pie está colgando. Es como que si me lo empujan, está colgando, súper flojo. Hacia afuera y hacia adentro. Eso, no viene el movimiento acá con el pie. El pie no hace nada, el pie queda colgando, lo disocio. Solo quiero mover la pantorrilla, ahí va. Ya casi queda poco, por último. Ahora estiro la pierna hacia el costado y círculos solo con el tobillo. Y no muevo ni la cadera ni la pantorrilla, solo el tobillo. Así vamos fortaleciendo y lubricando toda la vez. Luego cambio y hacia adentro. Sacudo y aflojo. Ah, Paso sobre el lado derecho. Perciban la diferencia, noten entre cadera, pierna, el lado izquierdo, el lado derecho, si notan diferencia. Miro un punto fijo, arriba, pierna izquierda, la voy a traer lo más arriba que pueda mantener. Acá es importante que cuando traigo mi rodilla, no acerque la columna, sino es mi rodilla la que viene hacia mí. Y que no se me empiece a ir tampoco la cadera. Me mantengo en el eje, subo todo lo que puedo, mano sobre cintura, y ahí me quedo respirando, pie en punta, súper activo cinco respiraciones. Se va a activar también nuestro centro. Vamos a estar conectando esto de las extremidades con el centro, hacia arriba y hacia atrás. Cinco respiraciones. Bien arriba. Sigo poniendo un poquito y sigo empujando. Todo el tiempo estoy yendo hacia arriba. Aflojo bajo rodilla altura de cadera. Aflojo por completo el pie y empiezo círculos con esa pantorrilla. El pie suave, que no haga nada, no haga nada. Ahí estás haciendo circulitos con el pie, Jaime, el pie no lo muevas. No lo muevas. Que te quede colgando, que tu pie no haga esto. El pie queda colgando y solamente la pantorrilla es la que hace el movimiento. Lo mismo el muslo, no muevan el muslo. Ahora hacia el otro lado, internamente. El pie queda colgando, disoce esas partes del cuerpo. Y ahora por último estiro esa pierna hacia el costado y hago rotaciones hacia afuera con el tobillo. Solo con el tobillo ahora. Y luego hacia adentro. Tratando de mantener el cuerpo lo más erguido posible en el eje, más allá de que la pierna se está estirando. Si necesitan se pueden apoyar contra algo. Bueno, si sí pueden. Y aflojo, saco. Eso es, ahí está. Ahí está. Del cuerpo diferente. Entonces vuelvo otra vez a poner postura de pie. Vamos ahora a trabajar con este gesto manual de antenas. Y vamos a, cuando lo impulsamos hacia arriba, convoca nuestra atención y cuando lo impulsamos hacia adelante, la proyecta. Es una forma de canalizar energía. Entonces vamos a inhalar, proyectando hacia arriba, bien bajitos esos hombros y al exhalar bien fuerte por la boca lo proyectamos hacia adelante y vamos a trabajar la respiración bien fuerte fogosa entonces inhalo <tose> tengo, ahora mantengo el gesto ese de eh, manual inhalando los proyectos convoco esa tensión y estiro y enviamos los talones, arriba y acá me quedo respirando puedo respirar nariz boca para empezar a calmar esa respiración que veníamos haciendo recién, me observo, hombros bajitos inhalo bien arriba esos talones bien arriba esos talones, hombros bajitos inhalo y ahora los brazos exhalando bajan por los lados, bajo los talones y relajo. Separo ahora los pies doble ancho de caderas, flexiono piernas, ahora podemos abrir los deditos hacia los lados. ¡Qué calor! Esa respiración hace generar mucho calor. Ahora, inhalando, vamos a elevar los brazos. Toma esa energía de la tierra, gesto de platón y poder hacia el centro, los puños unidos. Y ahora desde acá vamos a descender cada uno hasta donde pueda, cada uno proyectando coxis hacia la tierra, espalda erguida. Y vamos a trabajar esta fuerza en los talones para las posturas que necesitamos posteriores. Entonces vamos a subir un talón, sin que se me suba la cadera, solo subo el talón y baja ese talón. Sube el otro talón y baja. Inhalo, exhalo. Final, Y así. Entonces, de esta manera, talón y talón, también siguen trabajando las caderas. Vamos a ir también con esa activación a nuestras piernas, a los glúteos. Cada uno va a ir bajito hasta donde pueda. Y ahora, voy a subir el derecho, voy a subir el izquierdo y voy a bajar un poquito más y ahí me voy a quedar respirando. Cinco respiraciones. Cada uno cuenta su propio tiempo. Para que yo me dé cuenta que han terminado sus cinco respiraciones, estiran sus piernas y ponen la planta de los pies en el piso. Cada uno a su propio tiempo. Arriba sus talones, abajo la cadera, rodillas hacia los lados. Y cuando terminan sus cinco respiraciones, estiramos las piernas, estiro los brazos. Alarguen bien, bien las piernas, activen, activen los cuádriceps, estrellando las rodillas hacia arriba. Nunca hacia atrás, nunca buscamos las rodillas para atrás, siempre para arriba. Y desde ahí vamos juntando. un tatalón hasta llegar al ancho de nuestras caderas y ahora vamos a comenzar con la postura del guerrero. Y ahora Tatum. Vamos a intencionar, a direccionar nuestra energía, canalizarla en este intento de la postura de disponernos a pelear nuestra última batalla. Tomo esa energía de la tierra, coloco en mi centro de poder, inhalo profundo, y al exhalar voy a flexionar piernas y desde cadera entrar una sentadilla hacia atrás. Recuerden que como siempre lo hacemos en tres tiempos, es una sentadilla de principio leve. Luego inhalo otra vez, y al exhalar, entro un poquito más profundo, me dispongo a pelear mi última batalla. Todo nuestro cuerpo ya está preparado justamente para que ahora lo que exista sea esa energía, sea esa canalización de energía a través del cuerpo, a través de la postura, a través de estar direccionando nuestra mente, trabajar la unidireccionalidad de nuestra mente. Inhalo y al exhalar desciendo un poquito más todavía me dispongo a pelear mi última batalla. Firme, determinado, fuerte abro y separo los dedos en las manos, bien grandes esas manos, desde ahí empujo la tierra, inhalando, desplazando esa energía por mis piernas, exhalo, y vamos otra vez, inhalo, tomo esa energía, exhalo, coloco mi centro de poder, inhalo, exhalando, flexiono piernas, me dispongo a pelear mi última batalla, inhalo, exhalando un poquito más profundo me pongo a pelear mi última batalla volvemos otra vez aquí al corazón esos codos hacia atrás, pecho abierto inhalo exhalando entro lo más profundo que puedo y acá nos vamos a quedar cinco respiraciones eso, mucho cuidado con las rodillas que no pasan los de la línea de los dedos ojo Mari que estás muy cerquita de tus dedos más para atrás las rodillas cada uno cuando termine sus cinco respiraciones va a abrir bien los dedos y que desde las manos empujo y exhalando libre. Cada uno cuando haga sus cinco respiraciones vamos a volver otra vez, por última vez. Ahí tranqui igual cada uno cuando esté haciendo la postura no se apure por mí, yo cuando los veo que te bien voy a siempre esperar un ratito cumplan sus ciclos, eso no, no hay problema. Si se atrasan un poquito, tampoco hay problema. Eso es lo bueno de cuando hacemos en vivo y no es, digo, cuando hacemos clase y no es transmisión. Entonces, ahora tomo otra vez esa energía, coloco en mi centro, inhalo. Al exhalar, flexiono. Me dispongo a pelear mi última batalla. Inhalo. Exhalando, entro un poquito más. Esta postura también representa esa llegada de la conciencia a la tierra. Nuestra guerra florida. Ahora vamos a inhalar y al exhalar entrar lo más profundo. Y nos vamos a quedar, si es posible, nueve respiraciones. Pueden hacer la nariz boca para generar descargas si lo necesitan. Si estamos acá y es muy fuerte para las piernas, libero, libero. No retengan nueve respiraciones, cada uno a su propio tiempo, a su propio ritmo. Dispuestos desde esa fuerza de voluntad, desde ese centro. Cuando cada uno termine sus nueve respiraciones, para salir abrimos las manos y empujamos. Recuerden, cada uno a su propio ritmo, a su propio tiempo. eso cuando nos ponemos de pie como si como si estuviéramos saliendo de una alberca y la alberca está muy arriba y tenemos que empujar es lo mismo, estoy acá y es como que hay resistencia muscular y empujo algo que me hace estirar las piernas aflojo vamos a estirar un poquito ahora entonces la musculatura de las piernas pasamos el peso del cuerpo sobre el lado izquierdo sí, por el lado izquierdo con la mano derecha me tomo el tobillo del pie derecho, pongo pie en flex, sería deditos hacia ustedes, talón hacia afuera, y ahora junto las rodillas y el hueso cúbico lo traigo hacia arriba y el coxis lo traigo hacia adelante y hacia abajo, proyectando hacia la tierra para que de esa manera sí o sí se active acá mi cuádriceps, el hueso cúbico lo estoy recogiendo, recogiendo, recogiendo, y estiro el brazo izquierdo bajo el hombro, y acá me quedo, es como si todo el tiempo estuviera empujando para adelante. Y con el pie en tres compensando esas dos fuerzas opuestas trabajando para estabilizar, crear el balance y a la vez estirar lo trabajado. Eso. Ahora manteniendo el equilibrio desde acá, voy a soltar y voy a dar un gran paso hacia atrás. Un paso súper, súper lejos hacia atrás. Y voy a desplazar todo el peso del cuerpo hacia adelante. Mi límite va a ser que la rodilla izquierda va a quedar sobre el... el comillo izquierdo entonces voy a adelantar todo el peso hasta ahí todo el peso hasta ahí y ahora si es posible si puedo, no me molesta, no me duele o si tengo que apoyarme vamos a apoyar las manos en el piso vamos a apoyar el empeine y estirar ahí desde el empeine aunque sea un ratito, la pierna estirada si esto no es posible con el empeine porque me es muy fuerte no lo hago sigo apoyando los metatarsos o sigo con las manos en el piso esa también es otra opción cada uno como lo sienta, como desee. que la fuerza en esa pierna, vamos a salir. Inhalo, damos un paso hacia adelante, vuelvo otra vez. Y vamos con otra pierna. Me tomo con mano izquierda, tobillo derecho, pie en flex. Rodillas juntas. Inhalo arriba, brazo derecho, bajo hombro. Piernas juntas, caderas alineadas. Pie en flex, hueso púbico hacia ombligo, coxis hacia la tierra, me estiro, se tiene que sentir si estoy acá y no estoy sintiendo nada traer más todavía su hueso público hacia arriba y el pie es súper activo por detrás ahí, súper activo por detrás y ahora damos un gran paso hacia atrás me estiro, me voy bien lejos hacia atrás podemos apoyar las manos siempre, acá cambio Apoyo el empeine solo si no me duele. Y también procuren apoyarlo derechito si lo estamos apoyando. Que el pie no se vaya para adentro. Si acá, que ya es demasiado, me quedo con las manos en el piso. No hay problema. Pero si puedo, levanto. Arriba. Arriba, arriba, empujando desde el empeine. Solo si puedo. Si no, no pasa nada. Me quedo con las manos en el piso. Y ahora doy un gran paso hacia adelante. Vuelvo. Eso, y sacudimos todo el cuerpo. Perfecto. Vamos a agarrar así nuestro tapete o más de yoga para pasar, o petate, <ríe> para pasar al piso. A través del círculo energético, nos colocamos al comienzo del, de lo que tengan. Tomamos esa energía de la tierra, ponemos en nuestro centro de poder y vamos a llevar ahora las, los puños orientados hacia arriba. Flexiono las piernas y desde acá empieza el movimiento del círculo energético. Se llama como ir abriendo ese candado que es la base de nuestra columna. Inhalando, vamos abriendo los dedos, llevando coxis y piones hacia atrás. Luego toda la columna, hombros bien bajitos. Al pegar los omóplatos genera una base para poder abrir el área cervical, arqueando sin comprimir. Luego exhalando, voy cerrando, serpenteando la columna caigo redondito hacia la tierra, arrastro esa energía de la tierra, la jalo por los costados de mis piernas y vuelvo a depositar lo que me corresponde en el centro, inhalo, abro, exhalo, cierro, inhalo, estiro y exhalo, caigo, ahora cada uno va a seguir su propio ritmo, acá varias veces, ya lo hemos hecho los que están, ya lo hicieron varias veces, así que los invito a que cierren sus ojos, eso, súper bien esos círculos. Sí, los invito a que cierren sus ojos y fluyan con el movimiento. Jaime, ¿estás bien? <ríe> Tuviste que cambiar de lugar. Cuando puedas, ahí igual, sumate, no pasa nada. Fíjate, si no, si lo podés apoyar más lejos contra algún. Ah, bueno, ahí. A ver si te puedo continuar viendo. El resto, mientras continúe. Incluyendo en esta energía serpentina de ir abriendo, cerrando, estirando y luego redondeando, para, ya está, caemos hacia la tierra. Redondito. Habitan esos dedos, habiten esas manos, como estoy levantando esa energía y la vuelvo a depositar en mi centro. Lubricando toda nuestra columna, hidratando nuestra columna. Eso es. Y la cabeza floja, ¿eh? lo último cae en la cabeza y la cabeza se relaja hacia la tierra. Ahora, cuando hacemos el último, tiro, exhalando, caigo y ahora camino hacia adelante. Tomamos postura de cuatro apoyos. Vamos a trabajar sobre antebrazos en vez de sobre nuestras manos. Entonces, manos debajo de hombros, calculo el espacio y donde mis manos, apoyo los codos. Me agarro por la cara externa de mis codos con cada mano contraria para chequear que esté en la altura, en el ancho. Y luego vuelvo a apoyar los antebrazos con las manos bien separadas. Desde acá, al inhalar voy a permitir que mi pecho ingrese. Y al exhalar voy a empujar, haciendo esta retracción y protracción de hombros, que es el mismo movimiento que hacemos siempre, pero sobre antebrazos ahora. Así vamos variando, vamos cambiando, ya que la práctica del sur la hemos hecho varias veces, siempre tratamos de ir modificando pequeñas cosas para explorar el cuerpo, para que la práctica siempre sea nueva. Eh, chequen de que los codos le queden debajo de los hombros. Adelante un poquito más todos, adelanta más tus codos y adelanta más tu cadera. Marisol, si adelanta, y adelanta más tus codos tus codos también camina más para adelante con los codos ahí ahí estás perfecto eso es eso perfecto las palmas bien apoyadas hacia el piso los dedos también y ahora vamos a detener el movimiento y vamos a hacer el movimiento de toda la columna al inhalar apoyo deditos de los pies saco coxis y hacia afuera Arqueo la columna, empujo hacia arriba, miro hacia adelante. Acá no traten de llevar la cabeza muy hacia atrás. Luego apoyo en peines, empiezo a traer hueso cúbico hacia el ombligo, redondeo toda la columna y empujo hacia el cielo, redondeando. Luego inhalo, otra vez desde la base de la columna, desde coxis, isquiones, voy arqueando, arqueando, arqueando, Inhalo, pecho, todo exhalo. Y así continúan en base a su propia respiración. Toda la columna ahora quiere hacer el movimiento. Van a notar que es más, corto, más cortito, más reducido, es un poco más sutil. Es lo mismo que cuando hacemos así todo el movimiento, pero con los antebrazos en el piso. inhalar abriendo. tener el movimiento al centro, detengo ese movimiento y voy a deslizar los glúteos hacia los talones, dejar los brazos estirados hacia adelante, y acá ya vamos a preparar la postura de nuestras manos para la siguiente postura de cueli, el tullido entonces vamos a girar las palmas hacia el cielo y vamos a poner todos los dedos juntos hacia el centro como si agarrara un montoncito, como un puñadito. Y luego, dejando las, las muñecas pegadas al suelo, voy a traer los dedos como si con los dedos quisiera tocar mis antebrazos. De hecho, es un súper estiramiento para todo lo que implica la línea de los brazos y antebrazos. Entonces, como si con mis dedos quisiera tocar los antebrazos y luego dejo caer la cabeza. Te voy a mostrar un poquito más cerca por las dudas. Están bien activos, es como si misma, este fuera el piso. Junto todos los dedos y dejando las muñecas apoyadas estiro, pero todo lo que pueda como si quisiera con mi dedito tocar mi antebrazo y mantengo eso y luego me dejo caer ahí, que ahí me quedo eso, ahí está perfecto y ahí su caer, ahí, mantengo y ahora apretamos toda la musculatura facial hacia el centro como haciendo un unión de energía con la cara hacia el centro solo musculatura, no aprieto dientes ni mandíbula aprieto bien todo hacia el centro aprieto las manos y ahora tomo una inhalación profunda y al exhalar vamos a soltar todo junto, las manos y la cara. Entonces inhalo y suelto manos, y suelto todo. Eso, y nos volvemos a levantar en postura de cuadrupedia. Ahora vamos a preparar la cadena. Colocamos manos debajo de hombros. Inhalando, estiro brazo izquierdo, pierna derecha en la misma línea. Bien flex y empujo con lo que me queda de base, con el brazo derecho en mantengo, respiro mantengo mantengo y ahora mi brazo izquierdo se va a ir para la derecha como una oral, pero cerrando, y mi pierna derecha se va a ir hacia la izquierda mantengo ahí bien flex en vez de abrir como cuando hacemos el pelotero, me lo hago hacia el otro lado como que mi cadera se va a cerrar un poquitito más vuelvo otra vez al centro, inhalo exhalo y apoyo alineo y ahora cambio, brazo derecho, pierna izquierda estiro, empujo hacia el cielo alineo, pie en flex mantengo, respiro mantengo Me refiero, mantengo la postura y tomo conciencia de la respiración y ahora brazo derecho hacia la izquierda y bra eh, pierna izquierda hacia la derecha estiro y a la vez cierro Inhalo, vuelvo al centro, exhalo, apoyo, y lo vamos a poner, inhalo, estiro brazo izquierdo, pierna derecha. Estiro hacia la diagonal derecha, con el brazo izquierdo me voy hacia la derecha. Apoyar los deditos del pie derecho en el piso. Esos deditos quedan cruzando la pantorrilla del pie izquierdo. ¿Sí? ¿Sí? Y ahora con la mano izquierda volvemos hacia el piso y voy a buscar despegarla nuevamente, pero sin elevarlo y por el costado, sacando la palma hacia atrás, voy a buscar una torsión. Es un poquitito, como o se van a notar que se comprime este lateral, el lateral izquierdo. Quiero mirar por arriba de mi hombro izquierdo hacia mi talón derecho. Sé que me la haciendo muy bien, porque es difícil de explicar. Eh, y la idea es que el talón siga apuntando hacia el cielo Para que trabaje desde la cadera No dejen que el talón se caiga para el costado El talón que apunta hacia el cielo Mantengo, con el otro brazo derecho empujo Y recojo el abdomen Ah, aparte es muy rico para la espalda por la mañana Inhalo y vuelvo Exhalo, acomodo una vez esa pierna Y vamos hacia el otro lado, por última vez Inhalo, estiro ese brazo Ahora brazo derecho, pierna izquierda Exhalando, me voy a ir hacia la diagonal derecha. Bueno, derecha con la pierna izquierda e izquierda con el brazo derecho. Ahora apoyo los deditos de ese pie izquierdo. Llevo el brazo derecho hacia atrás y hacia abajo con esa rotación de hombro. Y ahora cuando ya me puedo mirar el talón, lo apunto hacia el cielo otra vez. No dejen que ese pie se caiga. Ahora no me puedo acercar a mirar eso, estás súper bien ahí, Marisol, la alineación. Súper bien. Ay, Paloma, genial. Ay, ahí a tu compañera no la llevó a ver. Súper bien. Ahora vuelvo, inhalo, vuelvo hacia el centro. Exhalo, apoyo, mano, apoyo, pierna. Separamos las rodillas, el ancho del tapete, juntamos dedos de los pies por detrás, apoyo glúteos y descanso. Relajo. Apoyamos ahora los dorsos de las manos, la parte de atrás, sobre la espalda baja. Los codos cuelgan. Las manos separadas entre sí, no se tocan. Descomprimo el pecho, lo relajo. Dejen que sus codos cuelguen por completo, que los codos cuelguen. La mano se apoya en el lateral, entre el área blanda, entre la costilla y la cresta ilíaca, hay un huequito, toda esta zona, ahí apoyo y dejo que caigan los codos. Sea, eso, ahí, que se afloje. Y la frente, apoya, no la mejilla, la frente. Ahí, eso, y aflojen. Vamos a notar acá que hay una sensación donde las, costillas, eh, las clavículas se vienen un poquito para adelante, los hombros se aflojan y el pecho se descomprime. Esta misma sensación de estar con el pecho en postura de cierre, pero no apretado, no comprimido para nada, es la que vamos a trabajar ahora en Cueti. Porque a veces un error es cuando cerramos pensar que queremos comprimir el pecho y no. Vamos a abrir nuestra espalda pero nuestro pecho no lo queremos cerrar. Y ahora entonces despacito desde acá otra vez vuelvo a postura de cuadro Apoyo manos debajo de hombros, apoyo deditos de los pies, debajo de eh, rodillas, debajo de caderas. Inhalando, arriba rodillas, solamente un poco 5 centímetros, mantengo alineo la columna, mantengo respiro, mantengo que se active nuestro centro que se sienta bien ese centro respiro tríceps orientados hacia atrás rotación externa en los hombros la parte de atrás de sus brazos tiene que apuntar a sus músculos y no hacia los lados y ahora exhalando, empujo los cistiones, coxis hacia arriba, hacia la tierra, luego inhalando, meto la cabeza entre los brazos, si puedo alargo las piernas y busco que mis talones lleguen hacia el piso envenado, si no llego a hacer eso, mantenga la flexión de piernas, columna larga, y ahora desde acá caminamos con las manos hacia atrás, camino con las manos hacia atrás, recojo la energía de la tierra, Abro los dedos, Voy subiendo por los costados de mis piernas, como en medio círculo energético. Y exhalando me reincorporo, poniéndome de pie. Y desde acá, vamos a entrar en Jueli. Separo los pies anchos de cadera, y ahora desde la cadera quiero generar esta rotación interna. Desde la cadera. Poniendo en práctica todas esas preparaciones, sientan desde dónde surge lo que estoy haciendo, trabajando esta conciencia corporal. Los deditos apuntan hacia adentro, pero viene desde caderas. Flexiono piernas, traigo hueso cúbico hacia el ombligo, coxis hacia la tierra. Cuando ya ubiqué la, eh, la zona del sacro pelvis, ahí puedo volver a estirar un poquito las piernas, solo un poquito, para que la flexión sea poquitita y las rodillas no se toquen. Estiro los brazos, junto todos los dedos en un montoncito. Y a la vez ahí vamos a empezar a llevar esos montoncitos, esa unión de los dedos hacia los hombros. Y desde acá vamos a empezar a elevar nuestros codos. Y es aquí donde decía que me sumerjo un poquitito desde el mentón hacia mi pecho, mi espalda se abre, pero mi pecho no se está cerrando. Recuerden esta sensación de acá, es muy parecida a estar aquí. Donde elevo los codos, pero no estoy acá pegadito sin poder hablar, sino que hay una distancia ahí te día. entonces lo muestro de diferentes lados para que se pueda ver y sobre todo lo de los hombros cierro los ojos ahora en esa postura es, ojo Jaime no te vayas para atrás ¿eh? Al, eso, no, no, no desplaces como tus caderas para, para adelante ya no te para atrás flexiono, mantengo pelvis neutral y luego ahí un poquitito para adelante, redondeando la parte alta de la columna. Y ahora acá cada uno cuente sus 13 respiraciones nasales, nariz, nariz, 13 respiraciones. Las rodillas tienen como que ir hacia adentro, desde las caderas, los deditos de los pies también apuntan hacia adentro, talones apuntan hacia afuera. Despliego mi potencial y manifiesto mis frutos, como En maya. Escribe el desarrollo del embrión, ya con esa conciencia que instaló, los cambios que se producen en ese crecimiento, en el desarrollo del embrión. Despliego mi potencial y manifiesto mis frutos. Despliego mi potencial y manifiesto mis frutos. Y ahora, desde esta misma área, cuando finalicemos las 13 respiraciones nasales, desde sochi vamos a empezar a nacer y a manifestar esos frutos, a manifestar ese potencial. Muy suave, muy lento, los codos van a empezar a bajar primero. Luego vamos a cerrar las manos en puños sobre nuestras clavículas. Y desde ahí, como si estuviéramos abriendo nuestro corazón, abriendo nuestro pecho, vamos a empezar a elevar ese esternón. Bien arriba ese esternón, de paso como haciendo la contrapostura en la espalda. Ahora mis homóglitos se pegan, los hombros van hacia atrás y hacia abajo, y abro el pecho, abro y el corazón, abro el corazón abro por completo, las piernas todavía siguen notadas internamente. Y ahora desde acá, saco los deditos hacia adelante, enderezando las piernas, y desde este mismo gesto de los puños sobre el pecho, sobre el área del Xochitl, voy a empezar a elevar esos puños hacia arriba, y a medida que voy elevando los puños, voy elevando también los talones. Me voy estirando, estirando todo lo que pueda arriba de esos talones. Abajo los hombros, activo el centro. Y ahora, si puedo si puedo mantener el equilibrio, voy a llevar la mirada hacia el cielo. Y acá nos vamos a quedar, si es posible, nueve respiraciones más. Bien arriba de esos talones, proyectando, manifestando ese potencial desde el corazón. Ofrendando, entregando, elevando también energía desde el corazón, arriba a sus talones, igualmente si se cansan si no pueden, si no hay balance, recuerden que cada uno hace lo que puede y es perfecto así es esa intención impecable lo que importa cuando vayan finalizando sus nuevas respiraciones lentamente por los lados vamos a bajar los brazos y vamos a ir apoyando los talones sobre la tierra. Tomo postura de pie, mirada hacia el horizonte, sin puntos de cierro los ojos, me observo, me tomo unos instantes, recorro el cuerpo. tonal toca, me observo. Cualquier tipo de sensación, la sensación que sea desde la punta de los pies hasta la cabeza, registro, somos... registro sin intervenir, sin reaccionar, con una mente neutral y ecuánime. Pero lentamente desde aquí, vamos abriendo los ojos. Y vamos a preparar ahora para Yolot, el torcido. Flexiono levemente las piernas, una micro flexión de rodillas. Ahora, desde ahí, desde esa pequeña flexión, inhalando, voy a empezar a estirar los brazos por delante hacia arriba. Y cuando los estoy ya estirando, pasando la línea de mis hombros, vuelvo a estirar las piernas, pero sin elevar los talones ahora. Y al exhalar, voy a rotar hacia la derecha y voy a volver a flexionar las rodillas como las tenía al comienzo y en esta rotación voy a procurar que mis caderas siempre sigan hacia el frente que sea mi parte alta del torso desde que gira y la mirada se va hacia la mano que está atrás entonces acá sería exhalo ahora inhalo, vuelvo, estiro el cuerpo estiro brazos, exhalo miro hacia el otro lado roto hacia el otro lado, inhalo y ahora vamos a hacer el dinámica Y recuerden que cuando hacemos estas flexiones, las rodillas se tratan de mantener sobre el eje de los tobillos. El no es posible, va a haber movimiento, ¿no? Pero que no se si me vengan ahí como por adelante, esto no. Sino que siempre hacia atrás, protegiendo y cuidando nuestras articulaciones. Eso, al inhalar me estiro y al exhalar flexiono y me voy hacia atrás. Flexiono y me voy hacia atrás. Claro, no, si estoy mirando a ustedes, pero ustedes lleven su mirada por arriba del hombro al que están rotando. Eso. Ojo paloma sin rotar la cadera Que sea la parte alta del torso Por eso es un poquito Las dos caderas siguen mirando hacia adelante Como si tuvieran alguien que los está agarrando así Y no les deja que cuando rotan Mueven su cadera No les dejan, solamente movimiento de rotación del torso Eso Una vez más Y ahora, cuando estamos yendo hacia el centro Estirando, ahí detengo y ahora exhalando vamos a este estiramiento lateral que habíamos hecho al comienzo de la práctica y la mano izquierda oh. bien, me estiro inhalando abro un abro el pecho, abro hacia el cielo y exhalando flexión lateral y luego hacia adelante me dejo caer y aflojen por completo oh. su columna aflojen la cabeza relajen Eso, y ahora todos flexionamos piernas e inhalando vamos subiendo vértebra a vértebra. Exhalo, postura de pie y vamos de nuevo, brazos por los lados arriba, inhalo. Exhalando, me voy hacia el lateral derecho y luego llevo mano derecha sobre cadera izquierda. Ahora inhalando, abro el pecho. Es casi como una extensión de columna, casi. Y ahora exhalando, flexiono hacia adelante, me dejo caer y aflojo toda la columna, relajo, suelto, eso, la cabeza también, ¿eh? aflojen esa cabecita, flexionamos piernas e inhalando vamos subiendo vértebra a vértebra, genial, vamos a entrar en la postura, cruzamos pierna derecha por delante de pierna izquierda, Acá recuerdo, nuestras rótulas nunca se empujan hacia atrás. Por eso, si sienten que el cruce les empuja la rodilla de atrás para atrás, den un pasito más para adelante. Si estoy acá y me traba mucho la pierna, queda así como súper hiper extendida. Lo que hago es den un pasito hacia adelante si tengo comodidad en las rodillas. Nunca presionen las rodillas para atrás. Caderas en la misma línea, estables. Inhalo, elevo los brazos, jalo esa energía del cielo. Lanconi, este macho manas, esto de poder, lo, lo pongo en mi centro. Y ahora desde acá vamos con esa intención de comprimir el cuerpo para liberar el espíritu. Inhalo profundo y al exhalar voy a empezar a torsionar hacia el lado derecho, como estábamos haciendo recién, pero procuro que mi cadera se quede apuntando hacia el frente mientras que mi torso se va hacia el lado derecho, hasta donde pueda manteniendo los puños a la altura del corazón, y desde ahí viene la guía, no dejen que sus puños se vayan más lejitos, Mantener, mantengan en la línea del esternón y ahí roto. Ahora inhalando, vamos pasando por el centro, comprimo mi cuerpo y libero mi espíritu, exhalo y comprimo hacia el otro lado, chequen que no se les vayan sus caderas, Inhalo, voy pasando por el centro. Exhalo, libero brazos. Cambio de pierna, ahora la pierna izquierda por delante. Inhalo, elevo brazos. Al tu lado prefiero palmas, estiro, jalo esa energía del cosmos. La bajo hacia mi corazón. Activo ese centro perceptual de Sochel. Mirada hacia el frente, inhalo. Y al exhalar empiezo esta torsión hacia el lado izquierdo. Aquí si cada uno tiene sus su posturas más estables si y quiere cerrar los ojos, también lo puede hacer para introspectar. Cada exhalación que hacemos vamos comprimiendo un poquitito más. Con esta sensación de ir desintoxicando el cuerpo. Con esa intención de liberar el espíritu, de soltar lo que nos pesa, lo que no nos corresponde, lo que no nos hace falta. Inhalando, luego vamos a ir pasando por el centro y exhalando vamos a ir hacia el otro lado. Pueden cerrar los ojos cada exhalación que se realiza, pueden torsionar un poquitito más. Esta postura representa también el cambio del tipo de atención, cuando uno puede cambiar el tipo de atención en los sueños, pasar a otro estado de atención y llevar esa vigilia, el estado de atención de vigilia al, al espacio onírico. Inhalando vamos volviendo hacia el centro, exhalo, libero las manos y una vez más de cada lado. Cruz otra vez, Ahora sería la pierna izquierda, la pierna derecha, perdón. Vuelvo a tomar esa energía y vamos a trabajar con retenciones. Ahora llevo hacia el centro de mi pecho. Representa también todos los cambios, el crecimiento ahora desde niño hacia la adultez. El signo movimiento también, Oli. Vamos a inhalar profundo. Y vamos a retener. Cinco, cuatro, retengo. Tres, dos, uno. Exhalando, vamos torsionando hacia la derecha. Torsiono, torsiono, torsiono, vacío pulmones. Y retengo. Cinco. Cuatro. Retengo en vacío. Tres. Dos. Uno. Inhalo, voy volviendo hacia el centro. Cuando llego, retengo en pleno. Cinco. Cuatro. Tres. Retengo en pleno. Dos uno, exhalo, voy yendo hacia la izquierda, cuando llegue en cada uno vaciando pulmones, retengo pulmones vacíos, 5, 4, 3, 2, 1, inhalo, voy pasando por el centro, exhalo, aflojo, brazos, descruzo piernas, y vamos por última vez con la pierna izquierda, Inhalo, brazos arriba, giro palmas, estiro, exhalo, desciende, transpone al centro del pecho. Ahora inhalo bien profundo y vamos a retener en pleno. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, exhalo, me voy hacia la izquierda primero. Retengo en pulmones vacíos. 5. 4. 3. 2. 1. Inhalo, voy hacia el centro. Retengo en pleno pulmones llenos. 5. 4. 3. 2. 1. Exhalo, me voy hacia la derecha. Retengo en vacío. 5, 4, 3, 2, 1. Inhalo, me voy hacia el centro. Exhalo, aflojo, descruzo. Y ahora volvemos a colocar este gesto de invocación, nonosa, a la altura del solchitude, del centro del pecho. Cierro los ojos y me quedo ahí. Cierro los ojos, conecto. Conecto la planta de los pies hacia la tierra, coronilla hacia el cielo. Como este árbol de Temoanchan. Temoanchan. Esta representación de hacia arriba, lo sublime, Hacia abajo, esas profundidades. En el medio de la conexión, pero que todo es necesario, es necesario ir hacia nuestras raíces, ir hacia lo oscuro para desde ese lugar florecer. Siendo sus manos, sus dedos. Dejen que la respiración vuelva a la calma y que el cuerpo lo utilice como la necesita. No la modifico. Observo. Recorro el cuerpo. O sea, a medida que va pasando el tiempo en la práctica, con cada observación nuestra piel se hace una malla permeable. Como si pudiera crear espacio entre los poros de mi piel, abriendo, abriendo, separando. Yendo más y más profundo en esa percepción. Como si se nos la piel. despacito, abro los ojos, aflojo las manos y preparamos para pasar nuevamente al piso para trabajar la última postura del cargador. Vamos a bajar a través del círculo energético, entonces nos colocamos al comienzo otra vez del de tapete, tomamos energía de la tierra, coloco en mi centro de poder, llevo los puños hacia el cielo. Y desde acá vamos abriendo ese candado, a medida que abrimos los dedos se abre la columna baja, luego media, luego alta, cabeza. Y primero recojo la base de la columna, serpenteo, ahí otra vez la si Vamos a hacer... Tres completos cada uno antes de bajar hacia la Tierra. Yo los voy a observar a ver cómo están esos círculos. Hagan tres completos y ya a la tercera vez apoyo las manos y camino hacia adelante en cuadrupedia. apoyas las manos en el piso y caminas hacia adelante entonces de esa manera creas como la transición a través del movimiento utilizando el menor gasto energético esa es la validez de las transiciones es ocupar el mayor rango de movimiento con el menor gasto energético estamos todo el tiempo cuidando nuestra energía ahí va, y ahora nos apoyamos en cuatro pollos valga la redundancia y vamos a activar ese centro nuevamente ya tenemos todo el cuerpo ahí preparado entonces empujo hacia el cielo apoyo del de los pies levanto rodillas, vamos a mantener cinco respiraciones activando este centro conectando, el centro es el que conecta la parte alta del cuerpo con la parte baja recuerden que sus tríceps que es el músculo detrás del brazo por arriba del codo es el que tiene que apuntar hacia atrás, hacia su pierna o sea, muslo y tríceps se están mirando los tríceps no miran para los lados. Luego de esas cinco respiraciones, apoyo rodillas. Y vamos de nuevo. Acá también es bien importante separar bien los dedos en las manos y activarlos hacia la tierra para proteger muñecas. Inhalo, arriba rodillas. Respiro, sostengo. Y ahora, exhalando, vamos a llevar coxis hacia arriba y hacia atrás, pasando por un ocelot, mirada hacia adelante, acechando. Luego inhalo, entro en masa tu alargo el cuerpo. Recuerden lo que digo siempre, es la columna lo más importante. Eh, más flexiona un poquito tus piernas y saca glúteos hacia arriba y hacia atrás, pegando el abdomen bajo hacia muslos. Ahí va, y ahora empujar los glúteos hacia arriba. Ahí, eso. Eso es. Ahora, Inhalo y otra vez miro para adelante y entro en, como en ocelo, acechando. Voy a preparar para dar salto, o dar un paso. La primera vez si quieren lo hacemos con paso, entonces doy un gran paso hacia adelante apoyando el pie derecho por la cara externa de la mano derecha. Y luego el pie izquierdo por la cara externa de la, de la mano izquierda. Luego inhalando levanto y entro en la postura del cargador, la meme. Es muy parecido a este gesto que estábamos haciendo acá. Pero ahora es acá arriba, como si estuviéramos sosteniendo el mundo, a la altura de nuestra coronilla, a la altura de Tepa. Bajo ahí piernas, hueso púbico hacia mi ombligo, sostengo. Es la postura del más igual y el cargador cargando ahí el merecedor. El baluarte de la sociedad, ya nos damos cuenta, nos hacemos responsables de nuestras decisiones. Alineo mi conciencia con el intento universal hermosa intención. Cada uno le puede poner lo que sienta. Lo que importa es que estemos canalizando la energía y que nuestra mente corte ese diálogo interno. Alineo mi conciencia con el intento universal. Y ahora desde acá, ah, perdón, <risa> desde acá inhalo y vamos a estirar. Hacia el cielo, como cuando hicimos en el cuerpo y levanto talones. Arriba, abajo hombros, abdomen activo. Exhalo. Dentro del cargador otra vez. Vamos dos veces más. Inhalo. Como si proyectara esa energía hacia el cielo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Y ahora sí. Vuelvo otra vez. Manitos hacia la tierra. Como vino con paso y paso, vuelvo con paso y paso. Un paso hacia atrás, otro paso hacia atrás. Flexiono piernas, apoyo rodillas. Y ahora sí, el que quiere lo puede hacer con un salto. Solo si quiere. Inhalo, arriba, rodillas. Exhalo, paso por celos, acecho, mirada hacia adelante, alargo la columna. Inhalo, entro en masa, estiro la columna. Recuerdan pueden flexionar piernas. Columna erguida. Exhalo, mirada hacia adelante, acecho. Si voy a saltar, es inhalar, retener, saltar y luego exhalar, ¿sí? Entonces, si salto, inhalo, reteniendo, hago el saltito y exhalando dentro de la postura. Entonces, esa retención me ayuda a saltir y me ayuda a no caer fuerte hacia la tierra. Alineo mi conciencia con el intento universal y aquí me quedo. Ahora vamos a hacer cinco. La vez pasada hicimos tres, ahora hacemos cinco. Y nada no, arriba. ahí me quedo, cierro los ojos, alineo mi conciencia con el intento universal, cinco respiraciones, ojos cerrados, cada vez más profundo en la postura, flexionen, eso, flexionen, glúteos hacia atrás, rodillas para atrás, eh, ahí todas las chicas un poquito las rodillas para atrás, todas, como más hacia atrás como si están sentando, eso, un maquito retirado hacia atrás, Cinco respiraciones, para darme cuenta de que las terminan apoyan las manos en el piso o las apoyan cuando lo sientan. Si se cansan, las apoyan antes, no hay problema. Eso, y una vez que todos estamos, ahora si es posible, saltito. Apoyo rodillas y vamos de nuevo. Siempre alinean, empecemos desde las líneas, no pasa nada que cuando caigan se nos quede el cuerpo quizás pues así o un poco así, no, pero luego antes de comenzar vuelvo a alinear. Arriba, rodillas, inhalo. Exhalo, ocelot. Inhalo, másate. Exhalo, ocelot. Inhalo, saltito, exhalo, clameme, cargador. Y ahora vamos a hacer nueve y